es que es difícil porque es que hay gente que vale que se centra, que piensa en su futuro y piensa en lo que tiene que hacer que lo que tiene que hacer es eso, que su misión es eso entonces se centra y puede pero hay gente que no lo ve así y no se centra ni estudia, pero pienso que siempre va a haber algún momento en el que se arrepientan y que quieran, por ejemplo, los que están ahora sacándosela eso se se dado cuenta un un caso que yo conozco, una persona se ha dado cuenta de todos los años que ha perdido y que ahora por mucho que lo recupere, sabe la edad que tiene y, y que está ahora lo que ha podido hacer todos estos años atrás y que ya lo podía tener y se, se arrepiente.